Se nos acaba el tiempo. Bueno, a mí es muy directa como reutilizador. Eh, me gustaría saber si hay un, un esfuerzo conjunto, si en, en avanzar en ese lenguaje semántico que, propon o sea, que se propone siempre. Es, es decir, yo soy reutilizador aquí en España, por ejemplo, y me gustaría saber si luego esos, esos lenguajes que se crean van a ser compatibles entre distintas comunidades, entre las, entre las comunidades... ...hay comunicación, porque si me tengo que adaptar... ...al lenguaje de cada, comuni de cada comunidad autónoma... ...ya solo con las de España, tengo un, un problema. Entonces, no sé si ya hay un... ...se está remando en la misma dirección... ...hay algún tipo de colaboración... ...o de momento cada comunidad va andando sus propios pasos... ...bueno, esa será mi pregunta. ¿Puedo hablar yo a lo mejor, no? Sí, eh, bueno, estamos trabajando ya... ...en la coordinación y armonización... ...del funcionamiento de comunidades autónomas y hemos aprobado una norma técnica de interoperabilidad... ...relativa a la reutilización de la información del sector público, que es común a todo el territorio. Eh, esa primera norma se irá desarrollando y ampliando en el futuro, pero ya estamos trabajando... ...y ya, ya estamos publicando normas armonizadas. Así que, por, por supuesto, es una gran eh, área de trabajo donde tenemos que seguir profundizando porque es muy importante para facilitar la acción de los reutilizadores, que a menudo tienen, tienen que tratar con datos que van más allá de un, un límite geográfico concreto de una administración, e incluyen varias administraciones. Hacer eso armónico y, y, y coordinado es muy importante para ellos, lo sabemos. Muchas gracias por la pregunta. Yo me toca resumir muy brevemente qué es lo que, lo que tengo que hacer, muy, muy brevemente. Eh, es un tema amplísimo, pero en la corta duración que hemos tenido, que espero que hayamos aportado una pincelada del gran valor social que supone la información del sector público, que disponemos de una gran cantidad de información, como ha mostrado muy bien eh, eh, Carmen en el caso de la meteorología y en otros casos, por supuesto, también. Una gran cantidad de información, una información de utilidad, de gran calidad, contrastada, que a menudo crea importante valor para la sociedad. Eh, Carmen nos ha comentado que coste-beneficio pues unos ratios de 1 a 3 o 1 a 10, en función de los casos. Por tanto, aportamos valor, aportamos beneficio a la sociedad de las administraciones públicas. Es un activo que está ahí, que ya está disponible, ya se ha generado, y lo que tenemos que ser capaces es de, de sacar valor, sacar rendimiento a ese activo que está disponible. Por supuesto, estamos mejorando mucho. Yo creo que España está en una buena situación. Ha empezado con este eh, asunto de los de datos abiertos desde muy pronto. Yo creo que estamos en una situación buena, compartida internacionalmente. Aunque tenemos muchísimo por hacer, estamos en las primeras etapas. Como decía Antonio, es una carrera de fondo, sin duda, eh, en el sentido de que es un largo camino que estamos empezando y donde tenemos mucho que ganar todos. Y para construir este camino lo mejor es eh, el diálogo y la colaboración entre administraciones públicas, universidades, sociedad civil, empresas, de manera que conjuntamente seamos capaces de construir las soluciones que mejor eh, valor aportan a la sociedad y para eso estamos. Así que eh, quedamos emplazados todos a construir este camino que nos queda y sin nada más les agradezco su atención a esta mesa redonda. Gracias. Bueno, buenos días. Soy Carlos de la Fuente, vamos a continuar con, con la jornada y vamos a, a mmm, tratar eh, en la mesa de la cultura del dato un tema que tengo que confesar que cuando me propusieron moderar esta mesa, la cultura del dato, pues debo reconocer que este título me me generó cierta inquietud. Los datos y la información objetiva forman parte de nuestro entorno social desde siempre, pero en el contexto Open Data, en cambio, es uso uso más reciente y a veces tan sobrevalorado como, como todo lo contrario. Así que mi duda es si es preciso hablar de cultura en el momento que vivimos de, de desarrollo y la trayectoria recorrida de las iniciativas Open Data que nos rodean. Se dice constantemente que el dato es materia prima para desarrollar innovación, impulsar la transparencia o mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante el uso de aplicaciones útiles que resuelvan situaciones cotidianas. Sin embargo, el, el uso de, de datos públicos es aún escaso, la cali su calidad es mejorable, no avanzamos lo suficiente en innovación basada en dato público. Eh, en muchos casos la no transparencia es la norma y el desarrollo tecnológico de nuevas aplicaciones y servicios es aún incipiente. Podríamos decir que no existe cultura de la reutilización o quizá no vemos aún ese new oil en el dato que tanto predicamos. Quizá ocurre que no tenemos cultura de dato porque no tenemos cultura de transparencia, y por la transitiva, quizá aún no, te, no hemos interiorizado otras culturas como la de la innovación o el desarrollo profesional de especialistas de datos. Sin embargo, desde siempre, distintas actividades profesionales y disciplinas académicas tienen como base el dato. Probablemente existen demasiadas excusas para esquivar la apertura y su reutilización. Vamos a descubrir qué motiva o inhibe la cultura del dato de la mano de tres expertos, desde tres puntos de vista claves, la puesta a disposición por parte de las administraciones públicas, el consumo experto y la reutilización. Y más que expertos, pioneros, como en este caso pues, Alberto Ortiz de Zárate, que se autodefine como especialista en cambio, con mayúsculas, pionero de la apertura de datos públicos eh, y de las políticas de gobierno abierto eh, como director de atención ciudadana del gobierno vasco ya en abril de 2010 eh, puso en marcha el primer portal de datos abiertos eh, opendata.euskadi.net actualmente es un profesional interdependiente ha fundado alorza.net y en 2013, su último, bueno, uno de sus trabajos más recientes eh, ha sido la dirección del proyecto de diagnóstico y estrategia para el lanzamiento de la política de apertura de datos y reutilización en uno de los grandes ayuntamientos de este país, en el Ayuntamiento de, de Bilbao. El más grande. El más grande. <risa> es eh, consultor también homologado por el Banco Mundial y en 2013 también ha dirigido un estudio de preparación para la apertura de datos en Perú. Pues, sin más, adelante, Alberto. Bueno, muchas gracias, Carlos. En cinco minutos. Bueno, ¿Esto pasa? En realidad te traigo solo una transparencia para que pueda contar en cinco minutos. Y traía tres reflexiones. Primero, de alguna forma hemos cumplido diez años de la reutilización en Europa, teniendo en cuenta que la directiva Europea de 2003 ya hace un año que cumplimos los diez años. Y si queréis, en España el impulso empezó el 9 de junio de 2009, con el primer evento Aporta aquí mismo, en el que estábamos muchos los presentes. ¿no? Eh, ¿En ese tiempo que tenemos? Son bastantes años. Bueno, pues tangible, tenemos portales. Tenemos una cantidad de portales, que es la que es? Dispersa, que no son la mayoría de las administraciones españolas, son algunas. Y, y tenemos algunos datos en esos portales que nadie ha hecho el cálculo, que puede ser eh, uno de cada mil datos interesantes, por ejemplo, y cada 10.000, no sé, habría que hacer el cálculo, ¿no? O sea, tenemos poquito, tenemos un camino empezado, pero desde el punto de vista de un reutilizador, tenemos poca materia prima para ellos. ¿Y qué es lo que queremos tener? Pues queremos tener, por lo visto, una cultura del dato, una sociedad del dato, ¿eh? un estado en el cual, de verdad, saquemos partido a los datos que, que existen. Bien, y mi papel en esta mesa hoy va a ser contar la administración, qué papel tiene en esa este, cultura del dato, qué tiene que hacer. En buena medida lo han contado muy rápido muy rápido eh, María Jesús Fernández y, y Antonio Ibáñez. O sea que es lo mismo pero igual en un, nivel de, en un nivel menos concreto que el de ellos. Y aquí quiero recordar una cosa. En este, en este área, como en todas, podemos distinguir tres niveles de trabajo de la administración. Uno sería el mero nivel del portal. He hecho un portal de datos abiertos. Vale, fantástico. Has hecho una interfaz a datos que tienes. Hay que hacerlo pero eso todavía es muy poquito. En un nivel de complejidad mayor tendríamos que crear un servicio de datos abiertos. La parada clave de un servicio es un compromiso. Tú estableces una serie de bienes para unos destinatarios y te ocupas de que esos bienes se suministren de manera ordenada, de manera eficaz, eficiente y que en el tiempo aquello continúe, etc. ¿no? Pero no tenemos un nivel de complejidad mayor en la Administración Pública, que es en el de las políticas públicas. Es importante que tengamos políticas públicas de reutilización, que son las que nos pueden llevar de verdad a una cultura del dato. Lo anterior que he dicho, no, son bases que hay que asentar, pero una cultura del dato se fomenta con una política de reutilización de la información pública. ¿De acuerdo? Bien, ¿y esto en qué puede consistir? Primero hay que recordar que tenemos, como dentro de los objetivos de datos abiertos, hay casi como dos grupos: están los objetivos europeos y los objetivos, los objetivos latinoamericanos, que digo yo. En Europa estamos eh, orientándonos sobre todo a la parte económica, en un sentido muy amplio, en, en toda la cadena de valor, empezando por la investigación, desarrollo, innovación, monetización, etc. Y de hecho las directivas europeas van muy en esa dirección. ¿no? En Latinoamérica, en cambio, casi no han reflexionado sobre cómo sacar dinero de, de los datos y están más obsesionados con la transparencia y el enriquecimiento democrático. Bueno, pues una política debería tener ambas, ambas caras de la moneda, si queréis. Teniendo en cuenta esto, ¿qué os he dibujado aquí? Pues he dibujado un, un camino que empieza del centro hacia la periferia. Y lo primero, y esto lo ha remarcado antes muy bien eh, María Jesús, es tener datos compartidos en origen. Y es algo que hay que tener no, por, no para hacer Open Data, porque es que para que funcione tu organización tienes que tener información bien trabajada. Y se trabaja partiendo del dato, de los datos que construís información, de la información documentos, conocimiento, sabiduría... Por lo tanto, hay que empezar... Por tener sistemas que compartan datos en el origen, que entre departamentos, entre unidades, entre partes de la administración, puedan tomar los mismos datos y combinarlos. Eso es importantísimo y a veces no se contempla. El siguiente nivel es el nivel más obvio, es la punta de la que asoma, que es hacer portales que tengan datos. Portales que tengan datos, que a veces hacen portales y no tienen datos, por cierto, ¿no? Pero bueno, esto no hay que explicar tanto, es más fácil entender. Bien, pero una vez que tenemos un portal que tiene datos, ocurre algo que, por lo que he escuchado en la fase de preguntas de antes, ya no ha salido, y es que esos datos tienen que relacionarse con datos de las administraciones, porque pocos utilizadores quieren tener solamente, no sé, el, est eh, el estado de las playas en el País Vasco. Querrán tener el del de País Vasco y el de Cantabria de este al lado y el de Asturias para hacer una aplicación para los surferos, por decir un ejemplo existente. Por lo tanto, tenemos que conseguir dos cosas. Una liberar todos los mismos datos y vamos a liberar todos estos 20 conjuntos de datos relevantes y esto aún no se ha planteado que yo sepa, no hay un listado de qué datos van a ser obligatorios liberar por todas las administraciones y en segundo lugar liberarlo de manera coherente que los formatos, la estructura de eh, de esa base de datos eh, los vocabularios en que se expresan bueno pues sean más o menos uy qué ha pasado Uf, mira ha cambiado Ahora ya he terminado, se han pasado cinco minutos. Bueno, en fin, el problema de siempre de la armonización de datos, ¿de acuerdo? Aquí no nos paramos. Una vez que tenemos datos que alguien puede usar entre administraciones, es el momento en que, en que se pueden de verdad utilizar. Y para esto es el momento de la, del compromiso. Tenemos que montar sistemas que permitan a la que quiera que se sienta seguro de que va a poder hacer esto con garantías y, y con provecho. Por ejemplo, si los datos son gratuitos, seguirán siendo gratuitos, no de repente pondré una tasa. Si están en una URL determinada, no ocurrirá que me cambie la URL. Si las condiciones legales son X, no será ni Y mañana. Y para esto hay que expresar compromisos claros, contratos con estas eh, bueno, con empresas y con estos grupos que quieren utilizarlos. Contratos claros, precisos, que no cambien. Si no hay compromiso, no habrá reutilización. Es muy difícil que nadie pierda tiempo y dinero en hacerlo. Bien, y, y ese podría ser el nivel del servicio. Y por fin, tenemos que incidir en la sociedad en la que vivimos para que sea una sociedad utilizadora. Se han dicho bastantes cosas. Antonio, por ejemplo, ha hablado algo de que en las carreras eh, técnicas la gente haga prácticas de utilizar datos, hay que trabajar con los niños en las escuelas, hay que hacer que ese tema esté encima de la mesa, hay que dar visibilidad a lo que ya se hace, hay que hacer muchas cosas en algo que es muy clásico de la Administración, que es el fomento y el empoderamiento. Pues estoy contemplarlo, y habrá que incluso que dotarlo económicamente, no digo que con partidas multimillonarias, pero con algunas partidas habrá que dotar esas actividades, si de verdad creemos lo que estamos diciendo todo el día en, en estas mesas, que de verdad hay una salida importante económica y democrática de los datos. Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muy bien Alberto. Bueno pues vamos con el segundo ponente de la mesa, también Alberto Alberto, en este caso Alberto González Llanes, eh, es técnico estadístico superior del gobierno de Canarias, en la actualidad es el jefe de servicio de estadísticas económicas del Instituto Canario de Estadística, es jefe de proyecto de política de difusión de estadísticas en el proyecto de sistemas de metadatos estadísticos del plan estratégico 2010-2015 del ISTAC, y, bueno, es coordinador del proyecto europeo MATEMAC, ejecutado por oficinas de estadísticas europeas, de desarrollo de un sistema integrado de metadatos estadísticos e implantación del estándar SDMX. Eh, bueno, Alberto, adelante. Vale, vale, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este foro y a ver si puedo aportar un poquito del conocimiento que estamos trabajando en el Instituto, y a ver si es de interés por parte de ustedes. ¿no? Eh, la mesa sobre cultura del dato, y la perspectiva que intentábamos introducir desde el ISTAC, era la, hacer una reflexión sobre la importancia de la cultura de datos, de la estadística abierta, en... ...la reutilización por parte de las empresas... ¿no? ...y las estrategias empresariales... ...tanto en la producción... como en la definición de estrategias de marketing. Eh, para quien no sepa lo que es un instituto de estadística... ...yo siempre pongo esta transparencia... ...que intento simplificar en una única transparencia... ...que es lo que hacemos... Eh, ...a mí me gusta definirnos como una fábrica de datos... ...donde por una parte... Eh, ...recogemos datos de diferentes fuentes personas, hogares, empresas, administraciones públicas y con procesos de industrialización publicamos datos con cierto nivel de calidad y con cierto nivel de puntualidad. Eh, la idea de fábrica y la idea de industrialización y la idea de puntualidad es importante, en el sentido de eh, que nosotros en este momento, por ejemplo, tenemos 8.000 datasets puestos a disposición ...esos 8.000 datasets tienen un plan de trabajo... ...que se contempla dentro de un calendario de difusión... ...y la puntualidad es clave para nuestra eh, eh, producción... ¿no? ...tenemos un calendario que es público... ...en el caso del Estado español... ...de la estadística pública nacional... ...incluso se publica por real decreto... ...y ese, ese calendario hay que cumplirlo a rajatabla, ¿no? ...entonces nos encontramos con dos elementos clave... ...a la hora de cumplir con eso, ¿no? ...el primer elemento clave es la eh, necesidad de tener sistemas automatizados eh, con respecto a, a la producción del dato, y es importante también tener eh, sistemas de control de la calidad a la hora de difundir los datos. Eh, siempre planteo además que una vez que hemos recogido toda esa información, sea de hogares, de empresas, administraciones públicas, eh, para nosotros la propia legislación estadística nos obliga a ...que la, esta producción estadística sea de carácter público. Por eso siempre hablo que nosotros desde la estadística... Eh, ...siempre hemos vivido en el cuasi estado de naturaleza... Del, ...del Open Data, ¿no? O sea, la política de reutilización mmm, no nos coge sorpresa... ...porque ya la legislación nos obligaba a que toda la información... ...que producíamos fuese abierta. En ese sentido, lo que estamos haciendo en el Instituto... ...no es tanto tener que difundir datos, sino... Eh, intentar montar una infraestructura de datos estadísticos que, que facilite su reutilización. Para ello estamos optando por estrategias de normalización en tecnología y también en estándares. Básicamente hay un estándar a nivel internacional fomentado por, por grandes organizaciones que es el SDMX y estamos publicando, estamos preparando toda esta tecnología para montar lo que sería un sistema de información. ...geográfico no, sino estadística, una infraestructura de datos estadísticas, ...con un estándar, con APIs, que ponga a disposición de los reutilizadores eh, tecnológicos... Eh, ...no solo datasets, sino información de metadatos, tanto referenciales como estructurales. Pero la idea de venir aquí y plantear el tema de la reutilización por parte de las empresas... ...no estaba tan vinculada a qué podemos ofrecer a los reutilizadores tecnológicos... ¿no? Realmente se habla mucho y estoy seguro que buena parte del foro... ...son posibles reutilizadores tecnológicos... ...sino eh, otro tipo de reutilizadores que son las empresas, clas, las, las empresas clásicas. ¿no? Eh, la información estadística que nosotros ofrecemos... ...hasta qué nivel puede ser de interés para la toma de decisiones dentro de las empresas la toma de decisiones por parte de las empresas con respecto a la identificación de clientes, y hay una, una rata también ahí, ¿no? Eh, y también por la identificación de la competencia, ¿ok? Y como muchas veces nos quedamos en, en la teoría, intenté sacar eh, ejemplos reales, los ejemplos son reales, las empresas son reales, aunque hay ruido en las empresas para no... Intentar identificar las estrategias empresariales de algunas empresas, de cómo nos reutilizan las empresas en su toma de decisiones. Eh, con reutilizadores que pueden ser sorprendentes. Por ejemplo, las de la industria alimentaria definen su producción de cerveza negra o cerveza rubia, o de Coca-Cola, cola o fanta naranja, naranja en... Ya di la pista, ¿no? <ríe> en función de los consumidores turísticos que nos vengan, o sea, del tipo de turismo que nos venga, de la nacionalidad, parece que hay tendencias eh, de gustos en función de las nacionalidades, entonces su, toda su estrategia productiva y de distribución y de almacenamiento de stock se hace con información que nosotros producimos, ¿no? Nos piden los datos de, oye, en este municipio, e incluso en este microdestino turístico, que tipo de turistas están viniendo cada mes, ellos hacen sus proyecciones eh, de entrada de turistas por nacionalidades y con eso definen qué, cuánto tienen que producir y dónde tienen que estar los stop, los stocks de producción en cada sitio para que eh, nadie se quede sin cerveza negra si eres irlandés. ¿no? Pero no solo eso, sino que también eh, hacen análisis de la competencia, por ejemplo, las compañías cerveceras productoras de Canarias, a través de eh, análisis de la introducción de de, a través de comercio exterior de productos cerveceros, ¿no? tanto de cerveza pura y dura como de productos derivados eh, que son necesarios, de productos de materias primas para generar. Eh, la cerveza. También nos pasa con el sector transporte, eh, generación de rutas, nuevas rutas, identificación de nuevos mercados, eh, seguimiento de la competencia, e incluso con Ryanair eh, le producimos, porque nos piden esa información, eh, información de turística de todos los eh, usuarios que viajan a Ryanair, con Ryanair a Canarias, ¿no? eh, a qué se dedican, edad, sexo, en qué se gastan el dinero y con ellos definen también parte de su política de, de vuelos a, a Canarias. ¿no? Para nosotros el tema de Ryanair era clave porque el, el, en, en una industria turística es clave el tema de la conectividad aérea y es clave el bajo coste y también conseguimos con ellos demostrar que el bajo coste es rentable. Para, para una industria, ¿no? Eh, que la experiencia del viaje ha dejado de ser una experiencia interesante para el turista, o sea, el traslado, y prefiere utilizar eh, vuelos de bajo coste a cambio de gastar más en destino, ¿no? Y que no son quinquis los que viajan en Ryanair. Eh, eso es el interés por parte de del Gobierno de Canarias y por su parte es reutilizar toda esa información para la toma de decisiones de mercado. También nos pasa con empresas turísticas que ofrecen ocio, tanto para hacer un análisis de, oye, ¿mi negocio va bien o va mal? Y hago comparativas constantes de cuánto se gasta el turista en ocio y cuánto estoy generando yo en mi volumen de negocio. Eh, si el gasto turístico hasta y yo estoy, eh, si el gasto turístico aumenta y mi gasto o mis beneficios disminuyen tengo un problema de serio no nos sirve también para ahí puse máximo duty por poner algo no pero se está haciendo asesoramiento de empresas para la localización de, de empresas de alto standing eh, dirigido a turistas, especialmente a rusos pues todas esas estrategias de marketing a eh, empresas internacionales se hacen con nuestros datos y un clásico es la parte de la hostelería, que además nosotros eh, tenemos encuestas que son sensales en espacio-tiempo en el caso de la hostelería, nos permite dar muchísima información a nivel de micro, micro de qué está pasando eh, con el turismo y a su vez eh, ofrecemos servicios a los propios hoteles de comparativa de sus datos con eh, los datos de la competencia todos los que participan en nuestra encuesta. Entonces, podríamos pensar, bueno, vale, esto es importante, interesante y tal, pero quien se está dedicando a todo este tipo de cosas son las grandes empresas que tienen, a lo mejor, entre su espacio, pues, data science, tienen gente dedicada a la estadística o gente de marketing, ¿no? Y aquí les quise poner un caso real, a su vez, de eh, reutilización de una PyME. Es una empresa que está en este momento solo en Tenerife, se llama Infotac, ...en este caso sí pedí permiso para poner esta transparencia y explicarles su estrategia... Eh, ...es una empresa de expendiduría de productos... ...que a su vez tiene en la parte de arriba una pantalla táctil... ...que ofrece servicio y publicidad, ¿ok? Ellos necesitaban conocer qué servicios y qué publicidad ponen en cada máquina... ...de tal manera que puedan tener publicidad eh, bien dirigida a su vez ya ellos estaban datificados, ellos tienen constantemente la información de los servicios utilizados tanto en el, en el monedero como en la parte de servicios, pero querían afinar un poquillo eso. ¿no? Entonces, eh, con un asesoramiento por parte del Instituto y después de una jornada en la Cámara de Comercio de Tenerife, eh, le hemos enseñado cómo utilizar toda nuestra información cartográfica, en, que está en la I de Canarias, cómo a su vez reutilizar la información cartográfica con información estadística, vincularla de tal manera que son capaces de tener perfiles de posibles clientes, no solo eh, con la perspectiva sociodemográfica, sino también con la perspectiva ideológica, utilizando información electoral. O eres sea, capaz de identificar quiénes están ahí, grupo de edad, sexo, nacionalidad, además, ya termino, eh, año a año, eh, sabes a nivel de sección todo ese perfil, sabes dónde tienes tu máquina y a partir de ahí, eh, incluso con el perfil ideológico de, el, de la sección, eh, eres capaz de determinar qué posibles usuarios pueden tener eh, las máquinas y dirigir qué posibles tipos de, de publicidad puedes vender ahí. ¿no? Entonces, más o menos la intención era esa, básicamente, ¿no? intentar poner sobre la mesa eh, ideas sobre la cultura de datos en las empresas y en la toma de decisiones por parte de las empresas no tecnológicas ni infomediarias, sino eh, las empresas de, de, del sector eh, de toda la vida y ya después en la mesa redonda podemos discutir un poquito más. Gracias. gracias. Muchas gracias Alberto por tu aportación. Vamos a ver una nueva perspectiva desde la visión de David Cabo. David Cabo es cofundador y director de la Fundación ciudadana Cibio, que promueve una ciudadanía activa mediante la transparencia informativa y la apertura de datos. Entre sus proyectos se encuentran las webs dondevanmisimpuestos.es para la visualización de los presupuestos oficiales de las administraciones públicas y Tu derecho a saber, realizada junto a Access Info Europe, que facilita a los ciudadanos el ejercicio de su derecho al acceso a la información. Su último proyecto es «Quien manda, un mapa del poder en España, que persigue la, regula la regulación del lobby y la transparencia de las agendas de los altos cargos españoles. Adelante, David. Gracias. Bueno, buenos días. Ah, vale. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Eh, soy ingeniero informático. Yo me empecé a dedicarme al tema de los datos abiertos hace como unos cuatro años, porque eh, creía y sigo siendo un firme convencido de que los datos tienen mucho valor, tanto económico como social. Eh, era mucho más ingenuo entonces, creía que la cosa iba a ser más sencilla y que todo el mundo iba a ver claramente que esto era el futuro y que lo iba a hacer. No ha sido el caso. Eh, pero bueno, yo antes me dedicaba o, o participé en la organización de, un, de hackatones y concursos de Open Data. ¿Cómo funciona esto? No es en algún sistema, a fin de la Ah, vale. Eh, inicialmente yo, digamos, me dedicaba tanto al, al valor económico de los datos como al valor social y político, pero a raíz de que creé Cibio, fundé Cibio junto con mi socio Jacobo Elosua, eh, nosotros nos dedicamos más al impacto que, pueda tener, que puedan tener los datos en la, en la democracia o en la participación ciudadana, en la rendición de cuentas, la transparencia. Eh, hacemos proyectos como ¿Dónde van mis impuestos? para visualizar los presupuestos generales del Estado, el indultómetro para tener estadísticas reales del número de indultos de los últimos 20 años y poder demostrar o no cómo se, se utilizan de forma política y de forma un poco de forma bastante arbitraria y ahora trabajamos en quien manda mostrando por ejemplo las relaciones económicas o políticas o sociales de, pues de los ministros diputados altos cargos de empresas públicas eh, ninguno de estos datos viene de un portal oficial eh, nosotros no utilizamos ningún dato publicado oficialmente porque no se publican, o se publican en el BOE de forma no estructurada, se publican en la CNMV de forma no estructurada o simplemente no están accesibles, como es el caso del registro mercantil. Muchísima de la información que queremos usar nosotros está en el registro mercantil y está detrás de un muro de pago y no es reutilizable. Por lo tanto, cuando vengo a estas jornadas y si oigo hablar de lo bien que va todo, pues bueno, pues mi visión es un poco escéptica, porque desde el lado del reutilizador, especialmente desde la sociedad civil, eh, esto es un poco una lucha contra un muro, un muro que ignora completamente todas nuestras peticiones. Eh, de hecho, yo suelo comparar mucho la situación de los portales de Opetanta en España con, con la burbuja de aeropuertos que invadió España, eh, aeropuertos, ciudades de cultura también, eh, aves... Eh, ...estaciones de AVE... Eh, ...sobre todo en el año 2010-2011 que es cuando empecé a dedicarme a esto, fue justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, una gran explosión de portales de Open Data, desgraciadamente parece que todo el dinero se gastó en crear el portal, de forma muchas veces poco eficiente, porque existen soluciones de, open, de código abierto, puedes crear un portal con 20.000 euros, hace falta gastar medio millón o un millón, pero desgraciadamente el dinero no se invirtió en cambiar los procesos internos que aseguraran que, que existen datos realmente utilizables, y que sean útiles, Y así no eh, salvo algunas excepciones que siguen apostando fuerte por, por todo esto. El caso de Zaragoza, por ejemplo, Aragón, también está apostando muy fuerte por esto. Alorza, cuando estaba en Euskadi, era un gran ejemplo. Desgraciadamente, existen demasiados portales donde o bien se publica información que no interesa a nadie, una lista de edificios públicos, pero eso sí, en RDF, con cinco estrellas del estándar, o bien la información que realmente interesa, como pueden ser los presupuestos públicos, se publica en PDF y es totalmente no utilizable. Y de hecho el propio portal de, de Aporta es muchas veces un mal ejemplo, porque si tú vas a buscas lista de diputados del Congreso y dices, ah, el dataset está aquí, voy a darle. Cuando le das al enlace acabas en, el, en la página del Congreso, en un formulario donde tienes que poner una letra y de darle a buscar y te aparece en la página web. Eso no es un dato abierto. Eh, y desgraciadamente esto es lo que nos encontramos continuamente. Eh, esto no sería tanto problema, o sea, eh, es normal que cuando tú lanzas un portal no esté todo y no sabes exactamente qué va a necesitar la gente. Esto no sería tanto problema si hubiera un diálogo entre la sociedad civil o entre los reutilizadores y los re responsables del portal. Y si bien yo no.